Se logró el segundo triunfo consecutivo. ¿Qué puedes decir después del partido con Latina Misa? Bueno, hoy mejor, eh, contenta porque se realizó un mejor partido que la otra vez, la otra vez pues cometimos muchos errores, hoy cometimos menos. Eh, Natalia tuvo la oportunidad de hacer eh, muchos cambios, casi todas han jugado y eso es bueno, no eso es bueno para que la, todas vayamos cogiendo experiencia. ¿Cómo te sentiste hoy tú ante Latino Misa? ¿Cómo, ¿Cómo sentiste ante el rival? Bien, personalmente me, me sentí bastante tranquila, eh, el equipo ha jugado con mucha confianza hoy día, eh, Latino ha cometido muchos errores en la recepción. Creo que hemos ajustado bastante con el saque y le hemos hecho bastantes puntos. Se viene el partido con Deportivo Banca, rival que también jugó hoy día y ganó por 3-0. ¿Lo, ¿Lo han podido ver? ¿Qué han podido ver del Deportivo Banca? Sí, bueno, cuenta con Jessica Tejada, que es una armadora de mucha experiencia. Con Heidi Grone, que también es atacante de cuatro. Es un equipo aguerrido, luchador he dicho que no se puede bajar los brazos con ningún equipo en este campeonato si no juegas al 100% pierdes así que, que tenemos que estar al máximo de concentradas y salir con todo cada partido. El equipo cómo está cómo está compenetrado? Muy bien la verdad que yo estoy feliz de estar en la, en la UCB tenemos un gran equipo todas muy unidas nos llevamos muy bien nos decimos todos los errores que tenemos ninguna se molesta la verdad que, que... Da gusto trabajar en un, equipo, en un equipo tan unido. ¿En qué se basa el Vallejo para lograr el bicampeonato? Bueno, en el trabajo fuerte. Eso es lo único que, que hace mantener el ritmo de juego. Así que, que sabemos que este año va a ser difícil porque todos los equipos se han reforzado muy bien, pero creo que no es, no es imposible. ¿no? Muchas gracias, Milán.